Buenas noches y bienvenidas a un nuevo programa de Rojo y Negro. Hoy os presentamos el programa que, por razones técnicas, no pudimos emitir el pasado día 14. Este mes cumplimos cinco años en Antena y esto es posible gracias a vosotras que nos apoyáis tanto en directo como en Youtube. Ojalá y sigáis depositando vuestra confianza en nosotras para seguir hablando de lo que nadie quiere hablar. En este programa debatiremos sobre la Ley de Coeficientes Reductores que nos prometía, si teníamos un trabajo que desgastase más de los típicos de oficina, Poder rebajar la edad de jubilación sí que perjudique de ninguna manera nuestra pensión, pero ¿se está cumpliendo? Para ello hoy tenemos con nosotras a Miguel Fadrique, Secretario General de la Federación del Metal de la CGT. Buenas noches. Buenas noches. A Silvia Arribas, del Gabinete Jurídico de la CGT. Buenas noches Silvia. Hola, buenas noches. A Yolanda Romero, trabajadora de la EMT de Madrid. Muy buenas noches, buenas noches. Uy, Yolanda no, buenas noches. y a Pablo Villanueva de sec del sector ferroviario de la CGT. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, recordad que podéis participar con el hashtag rntvcoeficientes y que a lo largo del programa irán apareciendo en la parte inferior de la pantalla las víctimas del terrorismo patronal del pasado mes. Antes de empezar, como siempre, vamos a ver un vídeo que nos ha preparado nuestras compañeras para poder meternos en el tema. la última legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se aprueba el Real Decreto 1698-2011, estableciendo los criterios para la aplicación de los coeficientes reductores en la edad de jubilación. En este Real Decreto se determina el procedimiento general que debe observarse para rebajar la edad de jubilación, teniendo en cuenta la siniestralidad en el sector, morbilidad, mortalidad, penosidad, turnicidad, el trabajo nocturno y el sometimiento a ritmos de producción la peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral que generan los trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la actividad. Este era el decreto, se aplicará a las personas por cuenta ajena y por cuenta propia, incluidas en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la seguridad social. Establece los requisitos que deben cumplir los trabajadores y trabajadoras para que se les apliquen los coeficientes reductores el inicio del procedimiento, su tramitación y quienes pueden solicitar su aplicación y qué administraciones y organismos son los encargados de hacer los estudios y desarrollar la tramitación de las solicitudes. Tras nueve años de abandono de las instituciones y de la mayoría de los partidos políticos, el decreto no se ha desarrollado, impidiendo de hecho la aplicación de coeficientes reductores a la edad de jubilación en trabajos con riesgos a los que tampoco quieren poner remedio. Este Real Decreto se aprueba pocos días antes del final de la última legislatura de Rodríguez Zapatero, a la que sigue un gobierno del Partido Popular con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, quien deja la aplicación del Real Decreto en vía muerta. Desde 2011 se presentan en la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, DGOSS, que es el organismo que debe realizar los estudios previos, cerca de una treintena de solicitudes de diferentes sectores. Desde la fecha de entrega de la solicitud, estas se encuentran en un estado de eterno estudio. El Gobierno hace dejación de su responsabilidad y obligación de hacer cumplir la ley al no dotar a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de recursos suficientes, tanto humanos como económicos, motivo por el cual las resoluciones de estas solicitudes se demoran en el tiempo hasta el día de hoy. Hay que resaltar que el Real Decreto está en vía muerta para la mayoría de los sectores solicitantes, pero también hay que destacar que, casualmente, a principios del año 2019 se promulgó el Real Decreto que otorgaba el coeficiente reductor del 0,2% al colectivo de policías locales. Evidentemente, la única conclusión que podemos sacar de esto es que el Gobierno solo atiende las peticiones que le interesan, dejando en el olvido a la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras, quienes dejan su salud y su vida para el crecimiento económico y social del Estado español. En definitiva, entendemos que el Gobierno debe de llevar a cabo tres importantes movimientos. Primero, dotar a la DGOSS de recursos económicos y humanos suficientes para que se realicen los estudios necesarios para la aplicación de los coeficientes reductores según los sectores solicitados y se dé traslado al Congreso de los resultados para que se aprueben los reales decretos, aplicando los coeficientes que resulten de los estudios. Segundo, incluir en los próximos presupuestos generales del Estado la partida económica necesaria para afrontar las jubilaciones que se produzcan, Asimismo, debe realizar los estudios económicos necesarios para financiar las futuras pensiones que resulten de estas jubilaciones. Y tercero, hacerlo ya. Muchas gracias compañeras. Y ahora para meternos un poquito ya en materia, Silvia, ¿qué es exactamente el Real Decreto 1698-2011? ¿En qué consiste? Bueno, pues ya lo ha explicado bastante bien nuestra compañera en el vídeo, la verdad es que ha hecho un resumen bastante, bastante bueno sobre lo que es y el estado en el que están los expedientes. Y nada, eh, quería recalcar que es una norma reglamentaria que aprobó el gobierno de Zapatero, como bien ha dicho la compañera. Eh, una norma eh, donde se regula el procedimiento para, eh, por el cual las administraciones, eh, ya veremos eh, quiénes están implicadas, eh, pueden aplicar eh, determinados eh, coeficientes reductores a determinados sectores que tienen pues, unos elevados índices de toxicidad, de mortalidad, de accidentalidad laboral, penosidad, etcétera, etcétera. Eh, también se aplica en teoría, luego vemos, vamos a ver si se aplica o no se aplica, pero también se aplica a, a aquellos sectores en los que, eh, se exige, eh, en los que eh, la actividad se exige, exige una, una capacidad física y, y, y psicológica que no, que no se tiene a determinadas edades, ¿no? por ejemplo los bomberos forestales. ¿no? Eh, también se aplica a sectores eh, en los que la actividad en sí, sea, sea altamente peligrosa, al margen de él, eh, la política de prevención de riesgos laborales, eh, pues esta, este Real Decreto digamos, eh, establece varias, varias fases, la primera, eh, la recepción de la solicitud, la hace la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, y posteriormente, cuando ya se examinan esos requisitos, esa, digamos, ese expediente, esa solicitud, eh, va a la Secretaría de Estado de Empleo, donde ya se hacen investigaciones de los índices de mortalidad, de siniestralidad y se requiere a la Inspección de Trabajo que tome cartas en el asunto para, eh, para ver qué es lo que pasa y qué colectivo es el, es el afectado y cómo y, y luego lo, lo devuelve otra vez a la Dirección General de, de Ordenación de la Seguridad Social. Esto, como he dicho antes, eh, es en la teoría, porque ya hemos visto que llevamos prácticamente una década desde que se aprobó este Real Decreto y como muy bien ha dicho la compañera en el vídeo resumen, eh, solamente tenemos los coeficientes reductores eh, de los policías municipales en, todo el, en el Estado español. Eh, entonces, eh, es importante destacar a nivel un poco más técnico que este Real Decreto eh, solamente se aplica, eh, aquellos sectores en los que no se puedan desarrollar ningún tipo de medidas de prevención de riesgos laborales que puedan digamos, atenuar esos índices tan elevados de sinestalidad, de, de, de, pues de toxicidad, de penosidad, etc. Y básicamente no me enrollo más porque creo que la compañía ha hecho un buen resumen. Gracias. Eh, Pablo, tú eres del sector, ver, del sector ferroviario. ¿Vosotros por convenio tenéis algún tipo de bonificación a la hora de jubilaros y sí. tiene algo que ver con este Real Decreto? Sí, tiene que ver bastante. Nosotros los trabajadores ferroviarios eh, estábamos en un régimen especial. ...y pasábamos al régimen general de la Seguridad Social... ...en el Real Decreto del 2621 26, barra de 1986 del 24 de diciembre... ...donde determinadas categorías y profesiones... ...que muchas ya no existen ahora ni siquiera en, en trabajos ferroviarios... ...ya bien sea la antigua FEBE o RENFE o ADIF... ...en estos momentos, pero... Para integrarnos en el régimen general se nos concede un coeficiente del 0,10, es decir, cada 10 años una, jubilarnos un año antes a determinadas categorías. Entre ellos estaban incluso de aquella los maquinistas de vapor, los forjadores, categorías que ahora ya no existen, los soldadores, chapistas soldadores, así que existen, calderero chapista, eh, visitador y tal. Y se nos concede, y a los maquinistas, cuando pertenecían él, por su época de trabajo en el vapor, que era un trabajo, como ha dicho la compañera, de una actividad penosa, les reconocían un 0,15 en vez de un 0,10 del tiempo que habían trabajado en el vapor. Ahora ya no queda nadie en activo y se nos concede ese 0,10 a, a un montón de categorías y profesiones ...y hay otras que, sin embargo, están realizando... ...yo soy de personal de talleres... ...dedicado al mantenimiento de trenes... ...que están realizando también una actividad física... ...de esfuerzo en unas condiciones en malas posturas y tal... ...y que producen bastantes accidentes laborales... ...bajas laborales... ...y sin embargo no la tienen reconocida. Había también una discriminación cuando hacen el Real Decreto... ...porque el calderero chapista... Eh, tenía el coeficiente reductor y yo, por ejemplo, que era chapista soldador, no lo tenía. Y en el 2001 empezamos un trabajo desde el sector ferroviario para solicitar que hacíamos las mismas funciones, el chapista soldador que el calderero chapista y encima soldábamos y no teníamos reconocido ese coeficiente y la CGT del sector ferroviario se dirige a la Dirección de Reordenación de la Seguridad Social, que en ese momento estaba de director un tal José Luis Gómez Calcerrada, y decimos, eh, le presentamos unos escritos donde decimos que hacemos las mismas funciones y encima soldamos y que hay una discriminación. Él me pide una relación de los talleres donde existen estos trabajadores, pide informe de aquella a los inspectores de trabajo de cada provincia donde existe un taller y los inspectores eh, nos dan la razón y al final el director nos reconoce eh, que tenemos derecho al coeficiente reductor durante toda nuestra vida laboral del 010 igual que el calderero chapista eh, es un trabajo que hicimos, que salió bien, no, no, ahora está paralizado, como dice la compañera, y sin embargo en aquel momento era otra situación y el director, por los informes que nos daba la razón de las inspecciones de trabajo, pues nos concedió a, a esos trabajadores, que éramos chapistas soldadores, que en ese momento... Trabajando afectaría sobre a unos 400 trabajadores de mantenimiento de talleres y alguno que igual había cambiado de especialidad, se había ido de interventor o a otro sitio, que durante ese tiempo atrás hubiera trabajado, pues igual 10 años, pues tiene un año o era visitador y tiene también un año para poderse jubilar eh, anticipadamente, que sería. si Normalmente la gente que entrábamos muy jóvenes a trabajar en el ferrocarril y nos estamos yendo los que tenemos coeficiente con 61 años. Uh -huh. eh, Yolanda, eh, tú eres trabajadora de, de la MT. ¿A vosotros se, han, se os han aplicado estos coeficientes? Eh, pues en MT lo que mantenemos en la actualidad es una eh, jubilación anticipada eh, lo que sucede es que se ha ido ampliando y a la vez, como se hace con contrato de relevo, lo que ha aumentado es el tiempo que trabaja la persona y el que está el relevista. Anteriormente era al 75-25, el 75 lo realizaba el relevista y el 25 eh, la persona que se marchaba, y eh, con contrato al 100%, el relevista con contrato al 100%, y actualmente eh, es un, un 80-20. Eh, no, lo que sucede en gran medida es que se están, amortizando, se están amortizando los puestos de trabajo de resto de categorías y la única contratación de relevistas se realiza en conductores y conductoras. Entonces, para nosotros... Por un lado, deja cojos muchas otras categorías de la empresa y, como decía el compañero, sobre todo en categorías que también son muy penosas, como talleres, en los que, evidentemente, igual que sucede en Renfe, nosotros en los autobuses no es lo mismo trabajar en, en un coche que en un gran vehículo. Eh, son eh, a efectos de bajas laborales o de incidencia en, en la persona, es, es brutal en ese sentido. Uh -huh. Eh, Miguel, eh, tú provienes del sector del metal, en concreto del sector automovilístico. ¿Es necesario aplicar estos coeficientes? Bueno, ya no solo centrarse en el sector automovilístico, sino bueno, el sector del metal en general. Entiendo que es seguramente el, el sector que más puede afectar este coeficiente interruptor y, y el sector más abandonado a la hora de, de ya no de aplicar los coeficientes interruptores, que no se aplica en ningún sector ahora mismo dentro del del metal, sino ya de, a la hora de aplicar eh, jubilaciones anticipadas o planes de jubilación para, para rejuvenecer las plantillas y que la gente se vaya antes a casa, porque siempre tenemos que estar pendientes del gobierno de turno o del acuerdo de turno en un convenio para que la gente se pueda ir antes de su puesto de trabajo, con 60 años, con 61, depende del gobierno, como he dicho antes, depende del gobierno si aprueba, algo para que te pueda decir antes, en, en, y no tenemos nada donde por ley diga, oye, hay ciertos trabajos, ya como digo, no solo en automoción, que también les hay, sino pues en petroquímica, en fundiciones, trabajos que han tenido anteriormente con amianto, donde tenemos víctimas encima de la mesa. Ya no estamos hablando de, por ejemplo, automoción, que son trabajos repetitivos, trabajos pesados... Eh, trabajos a turnos, trabajos turnos, No, estamos hablando de, de otros sectores en los que tenemos muchas víctimas encima de la mesa. Estamos, por ejemplo, por poner unos datos, en el amianto en Cataluña, eh, la Asociación de Afectados por el Amianto de Cataluña ha tratado ya más de 200 casos de víctimas, de trabajadores directamente por, por amianto. En Aragón, eh, solo en CAF, han eh, cerca de 50, de 50 muertos, solo en una empresa. Entonces, claro, no, no estamos hablando de, de solamente un sector, que también lo es, y seguramente sea el sector de la automoción el que más trabajadores abarca en, este, en el Estado español, sino que muchos sectores del metal se deberían de ver afectados por esto y lo que nos encontramos es, como ha dicho Silvia, como decían los compañeros en el vídeo, es una pasividad totalmente abs absoluta, tanto de, de los partidos políticos como, de, como del gobierno. Y hay que recordar que eso, que fue el gobierno de Zapatero dos días antes de perder las elecciones. Es importante el, el dato es importante que el saberlo, que el real decreto este se aprobó el 18 de noviembre del 2011, sabiendo, como sabíamos todos, que el día 20 si van de Moncloa y si van del gobierno, porque lo sabíamos todos, sabíamos todos que iba a ganar el PP el día 20 de noviembre, y lo no sabían, aprobaron el real decreto el día 18 de noviembre, y el día 20 se cambió de gobierno, pero el real decreto sigue estando aprobado, igual. Uh -huh. ¿Y creéis que el nuevo gobierno está a favor de llevar a cabo esta aplicación de la ley? Hasta ahora las muestras que da es que no. Así de claro, está totalmente contundente. Nosotros desde la federación... Les hemos escrito, no, no es por hacer una gracia, pero nos falta hasta llamarles por tantán para decirles qué pasa con esto y, y que es que no es algo que tengas que hacer de nuevo, es que es algo que está escrito. O sea que nosotros estamos, estamos lo que han dicho en el, las compañeras en el vídeo, lo que hace falta es eh, voluntad y una partida económica para afrontar esto. Pero vamos, esta ahora, eh, ya no solamente el gobierno, sino todos los partidos a los que hemos escrito, sí que es verdad que en su día nos juntamos con con Esquerra Republicana, pero solamente tuvimos una reunión. Luego después no hemos vuelto a saber nada del asunto y, y sí que les hemos seguido informando sobre cómo iba esto, pero todos los demás partidos, o no han contestado, directamente no, no quieren saber nada de esto. Entonces, uh -huh. voluntad cero. Sí, el, yo por añadir el actual gobierno... Eh, Conoce perfectamente cuál es la situación, ya ha estado tramitando expedientes previamente, en los años anteriores, eh, no entra de nuevas en, en este gobierno, tiene ahora un, un, un socio digamos, de gobierno, pero, pero, es, pero es perfectamente conocer esta situación y, y empieza un poco mal el asunto eh, teniendo en cuenta que ya nada más eh, formarse gobierno, el, el ministerio principal que afecta a las actividades laborales y en concreto a la aplicación de coeficientes reductores se ha dividido en dos. Es decir, por un lado ya tenemos el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de, de, de Seguridad Social y Migraciones, por lo que, teniendo en cuenta que antes ya había trabas burocráticas y trabas políticas y trabas de todo tipo, ahora con esta separación de ministerios eh, las trabas se van a multiplicar. Es decir, empezamos con mal pie. O sea, el nuevo gobierno eh, no va a ser garantía de los derechos de los trabajadores. Eso, eso, eso está claro. Bueno, pues ahora vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria para que veáis nuestro pueblecito de Ruesta y veáis lo bonito que es y os animéis a visitarlo, claro. Vale, eh, volvemos después de, de que hayáis visto pues eso nuestro pueblecito tan bonito y tal, que vayáis a visitarlo, de verdad, que merece muy, mucho la pena. Eh, bueno, volvemos con Yolanda. Eh, tú trabajas, como hemos dicho, en una empresa del sector público. ¿En qué afecta no poder jubilarse a una edad adecuada, ya inclusive en la seguridad, ¿no?, De tanto del conductor como de los pasajeros. Sí, evidentemente. El no contemplar porque es una de las cosas que deja fuera eh, el Real Decreto, los trabajadores de... Bueno, ya la propia ley dejaba eh, de coeficientes reductores, dejaba los trabajadores del transporte de viajeros y por carretera fuera de, de esos coeficientes reductores. Entonces, eh, genera una peligrosidad que, que no se entiende, porque si, si contemplas eh, los trabajadores de... Eh, del sector eh, viario, o sea, eh, gente que utiliza otro tipo de transportes precisamente por el deterioro cognitivo o psicológico, físico, presiones que puedas tener en tu puesto de trabajo eh, y, y eso es evidente que lo tienen también los trabajadores de, de sectores como el de mercancías y viajeros. Mm. La peligrosidad añadida... Ya no solo por, por un accidente que se pueda tener y que puede generar muchas víctimas, es el entorno. Por ejemplo, en concreto en nuestra empresa, imaginemos el, el estar todo el día, la cantidad de horas de, de autobuses que hay circulando por una ciudad como Madrid, que a efectos psicológicos es brutal. que No es lo mismo la gente que dice, no, el conductor está ahí sentado, lleva el vehículo y casi que va de viaje a pasárselo bien. No, la presión... Simplemente ya de, de los atascos en Madrid, inmensa. Luego es la cara visible de la empresa, claro. Cualquier cuestión que, que tenga el viajero que, que solventar es al único que se le ve. Sí, un retraso, eh, una falta de dotación, eh, un mal estado de los vehículos, cualquier cosa, cualquier cosa la queja va a ir siempre al conductor, entonces evidentemente esa presión la vas acumulando y aparte luego ya no hablamos de, eh, eh, de forma musculoesquelética, eh, el deterioro es brutal, oídos, el oído izquierdo, la sordera, la hipoacusia en el oído izquierdo, también se, se, se da mucho. La ventanilla, el tenerla abierta, el, solamente en la parte de esta izquierda el deterioro es, es muy grande. La vista, los reflejos, si todo eso se valora a nivel general en un conductor normal y corriente, en su propio vehículo, mucho más se da en, en una persona que tiene que estar todos los días un montón de horas. Y luego, como decíamos, los trabajadores de talleres, habituallamiento y limpieza, Habitualmente limpieza repostado, una manguera brutal, limpieza integral de un vehículo, tenemos gente bastante mayor trabajando en condiciones ya no solo penosas, es el propio trabajo el que, el que es eh, penoso en ese sentido. Pero vamos, no contemplar, eh, como te digo, el peligro que puede generar no solo para ellos mismos, sino para el entorno y los propios viajeros no, no se entiende. Uh -huh. eh, Miguel, eh, sabemos que por convenio algunas de las empresas del sector eh, habéis negociado una jubilación anticipada, pero ¿es suficiente o reivindicáis también esta aplicación de coeficientes? No es suficiente porque al final las empresas que negocian jubilaciones anticipadas, lo primero, Normalmente cuando se dan jubilaciones anticipadas en convenios es a cambio de cosas, siempre y siempre se salen perdiendo otras cosas por otro lado. Eso para empezar. Y ya olvidándonos de lo que se pueda perder, que se pierde, eh, las jubilaciones anticipadas siempre se dan en las grandes empresas. Entonces nos estamos olvidando de las pequeñas empresas, de los pequeños talleres donde hay 10 trabajadores, donde hay 5, donde hay uno que trabajan para una empresa más grande... Entonces, claro, los, los que realmente seguramente peores condiciones tengan de trabajo, que no estoy diciendo que las grandes empresas las haya buenas, que las hay muy malas, pero donde peores condiciones se dan son en los pequeños talleres y en los pequeños centros de trabajo porque hay mucho menos control. Y, y, y por desgracia en menos comités, hay sitios que no tienen ni representación, no pueden no pueden presionar a la empresa para que mejore las condiciones y esos sitios están olvidados. Entonces, esos sitios al final te jubilas a los 65, 67, con peores condiciones que los, que los grandes centros de trabajo, que la mayoría sí que negocian planes de jubilación, pero como he dicho, siempre se ha cambiado de algo. Entonces, es necesario que, que haya una, no que haya una ley, que se aplique lo que ya está escrito para... ...para que todos, tanto las empresas grandes... ...como las empresas pequeñas... ...que, que entren dentro del baremo... ...se puedan acoger a ello y, y jubilarse... ...cuando tienen que jubilarse. Uh -huh. eh, Silvia, eh, pese a ser un real decreto... Eh, ...se ha aplicado, como hemos visto en el vídeo... ...en eh, muchísimo, en muy, muy pocos sectores... Eh, ...¿por qué tarda tanto la aplicación... ...de estos coeficientes reductores? Pues eso mismo nos gustaría saber... ...desde CGT y a todos los trabajadores... ...que, que, están, que están afectados... Eh, no sé si es por una cuestión de voluntad política, por una cuestión de que no existen partidas suficientes a nivel presupuestario, o las dos cosas. Lo cierto es que llevamos ya, como hemos dicho antes, prácticamente una década eh, con esta normativa en vigor, y solamente se ha aplicado a, lo, a los policías municipales. Entendemos, obviamente, que cuando quieren aplicar ese coeficiente, parece ser que la Administración sí si funciona bien, tanto la Secretaría de Estado de Empleo como la Dirección de Ordenación de la Seguridad Social, misteriosamente, esos expedientes, por lo que sea, no se atascan. ¿no? Eh, entonces, en, en este CGT lleva unos cuantos años personándose en procedimientos y presentando eh, iniciando procedimientos en motu propio y nos hemos encontrado eh, con multitud de trabas. Eh, nos comentan... Eh, de la dirección general nos dicen que es muy difícil concretar el colectivo afectado porque eh, parece ser que no es que esto es de una empresa es que tiene que ser de sector pero claro le, pero la, eh, la dirección tampoco lo, lo inicia de oficio que puede es decir si si, si ve que hay indicios de, de de unos índices altos de, de penosidad de mortalidad de accidenta, eh, accidentalidad laboral puede puede hacerlo de oficio entonces Primero encontramos, eh, la traba más, eh, digamos, más eh, normal es, es esa, también muchas veces eh, se atascan, eh, según nos comentan desde la Dirección General, se atascan los expedientes porque las empresas no facilitan datos, no facilitan datos y entonces parece ser que en, en, en el Ministerio no tienen datos suficientes sobre la actividad de los trabajadores, que tienen que estar esperando constantemente a que las empresas les, les faciliten datos. Esto es inconcebible. Eh, cuando pre, cuando pedimos citación eh, para visualizar esos expedientes en los que est estamos personados, pues directamente hay veces que ni nos contestan, es decir, que no podemos ni siquiera eh, comprobar el estado de las actuaciones de esos expedientes. Eh, ¿Entonces la patronal tampoco quiere ayudar? No, no, no. La, evidentemente, o sea, y, y si ayudara eh, encontrarían otra otro motivo, pero evidentemente a las empresas tampoco les les, les beneficia la la aplicación, porque si no estarían eh, colaborando activamente y no lo están haciendo. Muchas veces eh, se nos ha dicho también que no es posible acceder a determinada documentación porque están en un constante proceso de eh, informatización del expediente para colgarlo y acceder vía electrónica pero eh, no, nos de, no nos dan cierta documentación que, que obra en el expediente con, con esa excusa. A veces también se nos ha dicho que, que hay cambio de mando en la subdirección general y que claro es que el nuevo, eh, la nueva persona que está al mando pues se tiene que poner al, frente, eh, al día y entonces claro están atascados los expedientes, bueno el resultado es que los expedientes están en un continuo eh, estado de parálisis eh, que, que evidentemente por eh, motivos políticos y por dotación presupuestaria no lo sé muy bien porque obviamente yo no trabajo ahí, pero desde luego hay una clara motivación para dejar estos expedientes en digamos en stand-by. Luego también eh, por parte de la Secretaría de, de Estado de Empleo eh, se niega también la, la aplicación de estos coeficientes porque analizando empresas de un sector, pues en una o dos de ellas, de las analizadas, pues resulta que hay eh, unos índices de mortalidad y de penosidad pues, más elevados eh, que en las otras empresas. Y entonces, claro, como hay, digamos, ese desfase de, de niveles, pues... Eh, dicen que, que no se puede que no se puede aplicar porque claro, no hay una homogeneidad de, eh, de situaciones y que no saben eh, y, que la, y que y que la dirección eh, la Secretaría de Estado de Empleo no sabe a ciencia cierta si es que eso es derivado de que eh, de que no, no existen medidas de prevención de riesgos laborales en esa empresa o que o, o, o si es que es así la actividad eh, laboral. Y ya por último eh, y más grave es que directamente, por parte de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se nos está negando eh, el inicio, o sea, se nos está negando la solicitud de inicio para, eh, para que se investigue y se aplique posteriormente la, la, los coeficientes reductores. ¿Y con qué excusa no? ¿Con qué, y a qué excusa digamos, recurre la Dirección General? Pues básicamente se nos ha negado diciendo que esa solicitud eh, tiene que ir conjunta con las organizaciones empresariales más representativas. Y claro, y nosotros nos preguntamos, es decir, primero puede, puede hacerlo de oficio, primero, que no, que no lo hace, y segundo, eh, nos está pidiendo la seguridad social que... Eh, iniciemos una solicitud conjuntamente con las mismas empresas que están boicoteando el procedimiento y que no están eh, ayudando para nada ni están aportando información, eh, eh, es, que es, es que es ilógico. Eh, es un comportamiento eh, novedoso, totalmente arbitrario por parte de la Seguridad Social, puesto que CGT ya ha iniciado procedimientos motu propio previamente, otros sindicatos también lo han hecho. Entonces, que se nos exija ahora una medida más gravosa para, simplemente, eh, en la, en la, en la propia solicitud, eh, nos parece totalmente demenciar. Eh, estamos hablando de colectivos altamente vulnerables, eh, en, como bomberos forestales, en el sector del amianto, que comentaba eh, Miguel, eh, fundición de metales, hierro colado, instalaciones en, en la industria petro, eh, petroquímica, pero es que, por otro lado... Eh, estos trabajadores están totalmente desamparados y nos encontramos, sin embargo, con toreros eh, y, y los policías municipales que llevan disfrutando de los coeficientes reductores, artistas, artistas bueno, y, y, y futbolistas, eh, etcétera, etcétera, que, que sí que están pudiendo eh, jubilarse sin, sin esa anticipadamente sin merma económica. Y como he dicho antes, hay una cuestión que, que nos va a afectar directamente y es la separación de ministerios eh, yo no, de verdad eh, no me quiero imaginar eh, cómo nos puede afectar esto, es decir, si, si las trabas burocráticas ya, eh, ya existen dentro del propio, de un ministerio que es el que gestionaba esta, la aplicación de coeficientes reductores, yo con la separación de ministerios cada uno en manos de, de una formación política, eh, a los trabajadores les espera un futuro bastante oscuro. Mm pues con eso de, vamos, la separación de ministerios nos puede dar para otro debate a tratar aquí. Sin duda. Y una cosa te iba a preguntar, ¿por qué la seguridad social, o sea, siendo una... Entiendo que las empresas privadas eh, estén reticentes a, a estos coeficientes de, de jubilación, pero eh, la seguridad social, ¿por qué? O sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué podría haber? Pues es que nos gustaría saberlo realmente. Eh, en general, eh, no solamente en el campo de coeficientes reductores, es decir, los, los trabajadores asalariados eh, y los que no están asalariados y directamente son falsos autónomos, están totalmente desprotegidos. Entonces, eh, es, es como preguntar por, por qué el Estado no quiere proteger a, a sus trabajadores. Bueno, interesa que haya trabajadores precarios en, en tiempos de crisis, ¿no? Eh, interesa que haya mano de obra eh, pues precaria y... y y que, y, que, y que acceda a condiciones laborales muy eh, muy muy muy deterioradas también alargar ¿no? la edad de jubilación para que sigan cotizando yo desconozco realmente eh, qué hay detrás de la seguridad social lo que lo que conozco de primera mano es que hay una inutilidad manifiesta y además mmm, provocada, es decir, no es fortuita, para que estos expedientes estén en un continuo estado de parálisis. La, eh, ¿Quién dé la orden y por qué la dé? Eh, habrá que preguntarle a este nuevo eh, gobierno progresista. Progresista. Sí. <risa> Pablo, eh, como hemos hablado antes, tenéis por convenio eso, la jubilación anticipada, pero... ¿Qué pasaría o sea, si, no, si no tuvierais esa prejubilación y tuvierais que luchar para conseguir estos coeficientes reductores? Pues como he dicho antes, hay algunas especialidades y categorías que nos iremos porque tenemos coeficientes reductor a los 61 años, hubiera o no la jubilación anticipada. De todas formas, desde el CGT del sector ferroviario, veníamos pidiendo la jubilación anticipada desde hace mucho tiempo. Los ferrocarriles catalanes, por ejemplo, la tenían ya desde hace bastante tiempo y se estaban yendo con 61 años. Al final se ha firmado por convenio, han firmado por convenio los mayoritarios <coughs> y claro, nos aplican lo que hay ahora y cada año va subiendo. Este año son 61 años y 10 meses y así va yendo y bueno... Los contratos de relevo, va ingresando muy poca gente, cada vez hay mucha escasez de trabajadores porque en, en los servicios que estamos prestando en Renfe ahora mismo se suprimen trenes porque no hay conductor o porque no ha salido el vehículo, el tren del taller porque no se le ha hecho la revisión o salen unas condiciones que salga como sea y se queda... Eh, por la vía y da incidencias, pero claro, nosotros veníamos defendiendo lo anterior por, por porque nos eso no pasa con los aves, ¿verdad? No, con los aves no pasa. <risa> de todas formas, eh, los aves de momento lo mantienen la privada, se lo han dado a ella y cada vez les van dando más. Pero lo que decíamos, queríamos la jubilación anticipada, al final la han firmado y, por ejemplo, con la firma que han hecho, ya este año no nos... Eh, no nos lo van a aplicar, pero hay el, la moratoria esa de, por el Real Decreto este de, del 20 del 2008 para las industrias manufactureras y tal, para eh, la competitividad y la mejora del empleo, y dentro de lo que es fabricación y mantenimiento, que es talleres, que es a lo que pertenezco yo, estamos dentro de eso, porque hacemos mantenimiento y tal, y sin embargo los sindicatos mayoritarios, a pesar de saberlo, Firme. Esto salió el 8 de diciembre del 2018 y el convenio con la jubilación parcial la firman el día 20 de diciembre. Y no, si alguien, como puede ser un mecánico electricista o un tornero que no tienen coeficiente reductor, se quiere ir, se tiene que ir en la jubilación parcial con 61 años y 10 meses este año y va subiendo. Y no nos han aplicado eso, que es la aplicación por lo menos al personal de, que pertenecemos a fabricación. Y los sindicatos mayoritarios que lo conocían, igual que la empresa, lo firmaron. La empresa nos ha dicho que este año no va a quitar la lista que ya tienen de jubilación pa, eh, anticipada porque sería discriminatorio con los que ya se reconocen que se van a ir jubilados parcialmente. Pero sin embargo, el no aplicarnos esa moratoria, nos está perjudicando a cerca de 3.000... Bueno, hay personal de administración y de suministros que no... Bueno, sí entrarían los de suministros pero sobre 2.600 trabajadores que estamos ahora, pues los que fuéramos cumpliendo 61 años que no tuvieran coeficiente reductor, pues se podrían ir con jubilación anticipada. Se si aplicaran esa moratoria que es hasta el 2022, nada más. <risa> Y, a cuenta de lo que tú decías, teniendo en cuenta de que se va a alargar la, la edad de jubilación, eh, ¿qué importancia tiene la existencia de estos coeficientes reductores? Es que es algo tan sencillo como reconocer a las trabajadoras y los, tra y los trabajadores que si tienen un trabajo penoso, que lo tienen y lo saben. Lo sabe tanto el empresario, Lo sabe tanto el empresario como el trabajador reconocerles que, que tienen derecho a a, a... a ver, por explicarme de alguna manera, si yo tengo un trabajo que afecta a mi calidad de vida, me recorta la vida, tengo que tener algún beneficio para yo disfrutar antes de una jubilación. Es, es algo más que evidente. Si es que está, está demostrado que hay, que hay ciertos trabajos que es que te están acortando la vida. O sea, es que ya no estás diciendo perjudicándote en, en, y, y perjudicándote en tu calidad. Entonces, lo mínimo, lo mínimo es, ya que hay un real decreto, aplicarle, es que no, no estamos pidiendo nada raro, ¿eh? no es algo que se tenga que inventar, es algo que ya está inventado. Uh -huh. La situación actualmente de los trabajadores ya es muy gravosa, pues cada año teniendo en cuenta que nos vamos a jubilar un poquito más ancianos... Si no tenemos eh, este Real Decreto funcionando y en aplicación, podemos encontrarnos con eh, bomberos forestales apagando fuegos con fuego con setenta con sesenta y, tanto, y tantos años. Eh, ¿Por qué? Porque si se jubila la edad legal de, eh, de jubilación, que cada año va subiendo, al final se tiene, tiene que jubilarse a esa edad. ¿Por qué? Porque es que si no eh, su pensión va mermando si se jubila anticipadamente, entonces estos coeficientes reductores vienen digamos a amortiguar un poco esa, esa merma económica que supone la jubilación anticipada eh, ordinaria, por así decirlo, entonces eh, esto eh, tiene que estar en funcionamiento ya porque, porque es que ya a día de hoy es insostenible eh, con una edad de jubilación eh, más alta, esto, esto vamos pasan un poco eh, económicamente, ¿no?, en que no hay dinero para que todo el mundo se pueda jubilar, ya sabemos el sistema neoliberal a lo que nos lleva, pero claro, tampoco tiene ningún sentido, si nos jubilamos más tarde y en condiciones más precarias, sabiendo que la, eh, la vida ya eh, se ha alargado y que nos mantienen, aunque sea en estado momia, ahí hasta que te mueres, eh, pues… Eh, no es lo mismo tener una persona sana, eh, aunque tengas que estar pagándole más tiempo a la jubilación, que tener a una persona que a efectos de seguridad social, de hospitales, y de, de intervenciones y de medicamentos, vas a tener que gastar un pastizal también, que no deja de ser eh, una inversión muy, muy gravosa en la sociedad. Eh, y luego, por otro lado, eh, pienso que, que también si esos contratos se van utilizando para que gente joven pueda incorporarse al mercado laboral, sobre todo hablábamos de las pequeñas empresas, que los contratos son nefastos y ahora mucho más con las reformas laborales, pero en empresas como la nuestra que aún todavía se mantienen, bueno, como Renfe o como MT, en la que todavía mantenemos unas eh, condiciones laborales medianamente dignas, si se incorporase la gente, podría disponer de, de ese tipo de, de contrato y, y a la vez estar aportando económicamente a la seguridad social y un ingreso a las arcas de, de la seguridad social para las futuras pensiones. Entonces no tiene ningún sentido. Y ya no solo eso, hay que poner encima de la mesa una cosa, los ritmos de trabajo actuales. O sea, Estamos diciendo, estamos poniendo eh, los ritmos de trabajo actuales ahora mismo en la industria, ya no solamente seguro en el metal, seguro que en Renfe, seguro que las compañeras son brutales. Y estamos diciendo que la gente va a tener que estar trabajando estos ritmos hasta que hasta los 65, hasta los 67. O sea, yo he estado viendo muchos compañeros en muchas secciones sindicales, como por ejemplo este verano estuve en una fundición en, en Igualada, en, en Funosa. Y ver allí cómo trabaja la gente... Yo creía que estaba en una película, ¿eh? Y claro, y me dices, esta gente va a tener que estar hasta los 67 años si trabajando aquí porque no van a tener... O sea, con la sílice cristalina en montañas, una montaña, literalmente una montaña, y un tío con una mascarilla, si se la pone, con una pala, cogiéndole y tirándola ahí como si fuera la arena que tengo en el pueblo. Entonces, si estos ritmos de trabajo siguen así y no hacemos nada para reducir la edad de jubilación, vamos por muy mal camino. Sí. Sí. Bueno, yo el tema ahora que han sacado el salario mínimo, que lo han aumentado, que dice que la gente va a cobrar más, entonces se va a gastar más y tal, pues los coeficientes reductores harían lo mismo, te jubilarías antes en unas condiciones físicas más o menos aceptables, entraría gente joven, se generaría empleo, ...porque es necesario, sobre todo en, en transporte... ...en unas determinadas donde es, es necesario... ...en las grandes ciudades... ...y no se mide igual tanto la productividad... ...aunque empiezan a medirlo ya cada vez más... Y, ...pero como es necesario el transporte... ...pues si no Madrid sería un caos... ...pues se generaría empleo... ...tú te irías y podrías pues disfrutar y, y gastar eh, tu pensión... ...que te quedaría una pensión digna... ...pues eh, disfrutar de vacaciones y tal que generaría empleo... ...entonces la razón es a que esgrimen todo el mundo económica... ...de no poner partidas... ...pues ahora mismo que la ministra decía eso con el salario... ...pues es el mismo criterio... ...creo que deberíamos hacer fuerza para que tratar de... ...que se aplique los coeficientes en determinadas profesiones... ...que lo estamos viendo... Es que es imposible que estés trabajando con 67 años en algunas profesiones. Es que sí que hay algún coeficiente reductor por, que están consiguiendo. Por ejemplo, en Galicia estaban mirando los de. no solo los mineros que la tienen, que explotan la pizarra. Si no, ahora iban a tratar de conseguirlo, y estaba la Junta intentándolo, que eran los que hacen el corte de las pizarras, ¿no?, para hacer las tejas y tal, porque trabajan con el polvo en unas condiciones físicas fuertes, y están ahí. Pero claro, yo, es que el Real Decreto del 2011, lo que hace también que antes nosotros, por ejemplo, los ferroviarios... Renfe no pagaba más dinero por nosotros por tener un coeficiente. Y ahora el empresario, aparte de si lo solicita porque ve que sus trabajadores y tal, que yo creo que se están echando piedras sobre su tejado, porque si me tienen a mí con 65 años en una actividad física, pues no rindo lo mismo que un chaval joven. no Pero claro, como tienen que cotizar más por ellos... Es así, es todo. Los políticos no cogen y dicen vamos a hacerlo. Sientan a los empresarios. Además, el real decreto en un principio eran las asociaciones empresariales quien podían motivarlo, los sindicatos mayoritarios. Y luego, sin embargo, cambió. Creo que hubo una sentencia de uso que ya podía cualquier sindicato solicitarlo y cualquier empresa tuviera, no tenía que ser una asociación. Creo que había algo así al principio del Real Decreto. Lo firman, como siempre, para que ser ellos y tal. Luego tampoco los mayoritarios están haciendo nada de presión para que este nuevo gobierno, pues vamos a tratar, ya que vamos evolucionando hacia un futuro más tecnológico, pues también que tengamos un, vamos una... Vamos a evolucionar un poquito sí. en cuanto a las condiciones laborales, porque claro. no lo estamos haciendo realmente. Eh, La verdad. Eh, ahora vamos con el Briconsejo que nos han preparado nuestras compañeras este mes. Hola a todas y bienvenidas al Briconsejo. El CGT ha exigido la aplicación del Real Decreto 1698-2001 sobre coeficientes reductores en la edad de jubilación, pero ¿qué es todo esto de los coeficientes reductores y a quiénes afecta? Existen determinadas actividades laborales cuya realización durante años acarrea para las personas trabajadoras unos riesgos sobre sus cuerpos y su calidad de vida. En muchos casos estos riesgos han terminado suponiendo la muerte de la persona trabajadora por desempeñar una labor con la que se ganaba la vida, como por ejemplo ha ocurrido en muchas familias a causa del amianto. El Real Decreto fue aprobado por el Gobierno Socialdemócrata de Zapatero, pero su aplicación aún sigue pendiente. Supuestamente debe regular la rebaja de la edad de la jubilación en base a términos pues, como la siniestralidad laboral en un determinado sector, la morbilidad que hace referencia al número de personas que enferman en un lugar y durante un espacio de tiempo concreto la mortalidad, la penosidad, la turnicidad, el trabajo nocturno y el sometimiento a unos determinados ritmos de producción y toxicidad de las condiciones de trabajo de una persona. En teoría, este Real Decreto debería aplicarse a todas las personas trabajadoras, cuyas condiciones laborales reúnan las condiciones anteriormente citadas, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, incluidas en cualquiera de los regímenes de la seguridad social. Sin embargo, desde CGT se denuncia una dejadez a la hora de zanjar este problema que afecta a muchísimas personas trabajadoras. Además, también desde CGT se ha advertido de otro hecho muy relacionado con la aplicación de este Real Decreto y es que se prevé que la aplicación de estos coeficientes reductores sirva a muchas empresas como excusa perfecta para llevar a cabo más despidos en un mercado laboral donde la precariedad y la falta de derechos laborales es la base sobre la que se sustenta. CGT lleva años exigiendo en la calle que se cumpla lo aprobado por el Gobierno en este sentido y advierte que no permitirá que su aplicación, cuando desde las tribunas institucionales se dignen a hacerlo realidad, otorgue más privilegios a las grandes empresas y empresarios que amasan sus grandes fortunas gracias a las penosas condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores del Estado español. Queremos recordar que el terrorismo patronal Sigue cobrándose muchas vidas de personas trabajadoras cada año. Es siempre nuestra clase, la clase trabajadora, la que tiene que llevarse la peor parte de esta desigual distribución de la riqueza en nuestra sociedad y que no permaneceremos impasibles viendo cómo otro año más los gobiernos siguen riéndose con más promesas incumplidas a la cara de los trabajadores y las trabajadoras. Acordaros de dar un like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Un besito y hasta la próxima. Muchas gracias, Ángela. De verdad, que bien explica esta chica. Eh, Yolanda, ¿crees que la aplicación del Real Decreto es arbitraria? Evidentemente, a todas luces. Como comentábamos... Eh... Toreros, que, que a ver, cuando decimos arbitraria íbamos a hablar de que hay otros eh, hay otros sectores que tienen coeficientes reductores, no se trata de querer quitárselos a eso, sino ampliarlo y que otros sectores también los tengan. Pero vamos, no tiene ninguna lógica, como decía las, eh, lo, lo que ha estado comentando el compañero, trabajadores de amianto, nosotros en el transporte, carretera o viajeros, que no se contemple siquiera y eh, que haya otras profesiones en, en las que sí, que a, que a efectos visuales, por ejemplo, hombre, sí, ponerse delante de un toro es peligroso, pero pero no sé, pues quizá quizá a lo mejor la medida sería que todos, que todos cogiéramos el capote en nuestros puestos de trabajo y a lo mejor echándolo pues contemplarían lo contemplarían de otro modo, pero digo cínica también… Eh, eh, en el sentido eh, de que eh, se contempla para las manufacturas, por ejemplo. Eh, ¿Con qué objetivo? Pues por, con que seamos más eh, competitivos, competitivos en el mercado, por ejemplo, de los coches. Eh, es verdad que ahora la modificación de los vehículos eléctricos y, y todo lo que genera el medio ambiente se, se va a ver. vamos, va a ser determinante para, para el, la modificación que va a haber dentro de esas empresas. Pero, pero claro, si solo interesa lo que va a reportar un beneficio a las grandes empresas a la hora de contemplar los coeficientes reductores, no estamos hablando del interés del interés de, del Estado. Por, eh, por la salud de la ciudadanía, estamos hablando del interés de los de siempre, de los poderosos que, que piden y se les da, con más facilidad que a nosotros, evidentemente. Y luego, por otro lado, comentábamos hace, hace en breve, Pablo decía, eh, que y, y Silvia también lo ha comentado, que las empresas no dan datos, no dar datos, eh, significa también que eh, esas empresas están mintiendo en muchas ocasiones, porque se están eh, los, los datos de siniestralidad o, o de enfermedades derivadas de, los propio, de de la propia actividad laboral se, eh, se tapa con accidentes de, o enfermedad común, y no es cierto. Nosotros tenemos in, pero cantidad de compañeros que en el propio puesto de trabajo tienen accidentes y, y los mandan a, a la Seguridad Social, y si quieres denuncia, como que si quieres denuncia, si ha sido en mi puesto de trabajo, pero de entrada ellos eso, ellos eso ya lo catalogan de cara a la Seguridad Social y al bonus que perciben por baja siniestralidad como, como un accidente que, que, no ha, que no ha sido a consecuencia de su trabajo. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola y también tendría que salir a la palestra lo que están haciendo las empresas, no solo las públicas como, como SMT es en este caso, sino eh, cualquier empresa privada y sobre todo las grandes empresas que, que tapan eh, todo, todo el problema que generan los puestos de trabajo en la salud de los trabajadores. Uh -huh. Eh, Miguel, eh, ¿piensas que la aplicación del Real Decreto será bene beneficioso para el sector del automóvil en cuanto a la transición energética? Beneficioso y necesario, seguramente. O sea, hay una, lo que está claro es con todo el asunto de la transición energética que ya llevamos varios años con ello encima de la mesa y desde CGT llevamos ya una campaña bastante larga informando sobre lo que puede venir encima si no, si no estamos de frente, eh, con todo esto lo que hace falta es rejuvenecer las plantillas, porque evidentemente a, a las plantillas hay que formarlas para todas las nuevas tecnologías que vienen, y hay que formar, evidentemente no es lo mismo formar a un, a un trabajador que lleve 30 años en una cadena con sus 60 años, que se puede formar igual y evidentemente tiene el mismo derecho, pero bueno, entiendo que y entendemos que evidentemente a la gente que hay que formar es a la gente que va entrando nueva y que las plantillas se tienen que rejuvenecer y la mejor manera de rejuvenecerla es, es esta, evidentemente. Luego habrá que, habrá que analizar otras cosas y otra serie de medidas que tendrán que tomar con todo el asunto de la transición ener energética, como son los puestos de trabajo a los que afecta y a los que no, porque, porque esa es otra, pero bueno, seguramente nos depara otro programa el asunto de la transición energética. Sí, yo ya voy apuntando ya varios temas para otro programa, así que claro, no os preocupéis. Claro, eso, abrimos un abanico muy amplio ahí y sí, ahí, ahí sí que tenemos para, para mucho para mucho rato. Eh, Silvia, ante la inacción de administraciones y empresas, como has dicho antes, ¿qué nos queda a las trabajadoras aparte de la vía judicial? Bueno, pues yo como abogada conozco las limitaciones de la vía judicial y de las disposiciones legales ya sabemos al final en, en lo que quedan, ¿no? en papel mojado. Entonces, en esta, eh, digamos, ante esta inacción, como bien dices, eh, la acción sindical dentro de las empresas, por una parte, va a ser importantísima. ¿Por qué? Porque si estamos viendo que la aplicación de coeficientes reductores, en este caso, eh, no se va a dar por parte de la administración, eh, hay que apretar por la vía sindical eh, para conseguir mejoras laborales y, y, ante, y ante un periodo ante un nuevo periodo de crisis económica eh, ya no solamente para, para este tema de, se, de coeficientes sino para cualquier tipo de condición laboral eh, va a ser necesario imprescindible un, una organización sindical que apriete y que, y que sea capaz de concienciar a, a, a la plantilla eh, pero al margen de esto somos conscientes de que de que esto no es un que no es una tarea fácil en, en cuestión en la cuestión de más concreta de coeficientes reductores a la parte sindical también le va a tocar eh, hacer un, una labor que en teoría no de, no debería hacer toda esa labor de investigación de datos de siniestralidad eh, va a tener que recurrir a todas las herramientas sindicales posibles va a tener que eh, eh, tirar del digamos del delegado de prevención de riesgos va a tener que eh, recurrir a huelgas va a, te, va a tener ...tener que recurrir a todo tipo de herramientas de presión sindical para forzar a, la, a las empresas ⁇ eh, y eso simplemente a nivel a, digamos a nivel sindical, luego, más allá de eso, eh, nos estamos dando cuenta de que la vía institucional no es el motor, eh, nunca es el motor de las mejoras sociales, no solamente en eh, eh, la, la vía laboral, sino eh, la vivienda, eh, sanidad, es decir, las instituciones en moto propio no van a, no van a mejorar la vida de la clase trabajadora en ninguno de sus aspectos. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues yo creo que yo creo que es, es, está bastante claro que la Organización de las Trabajadoras, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Pero va a ser imprescindible, ¿no? porque es necesario construir una sociedad en la que no tengamos que mendigar una jubilación a, a los sesenta los y tantos años, o sea, que no tengamos que mendigar jubilarnos un poquito menos ancianos, una sociedad en la que no tengamos que dejarnos la vida trabajando, que no tengamos que enfermar. Eh, la, eh, la, la, la, Todas toda las sociedades y la, y la sociedad eh, capitalista está en funcionamiento por la, mano, por la mano de obra, por la clase trabajadora que es la que la pone en marcha. Por lo tanto, la clase trabajadora es la que tiene que controlar sus vidas, esto, eh, esto no puede ser, o sea, la, las instituciones siempre van a ser garantes de, eh, para mantener un, un determinado orden, en este caso el modelo de producción capitalista y los trabajadores y las trabajadoras tenemos que, que hacer todo lo posible por revertirlo. Uh -huh. Eh, Pablo, ¿estás de acuerdo con Silvia o piensas que con este nuevo gobierno se va a poder hacer algo desde las instituciones? Sí. Bueno, yo creo que no, que pasa todo por una acción sindical, de, creo que de todas las organizaciones sindicales. Además, eh, el Real Decreto del 2011, para mí por lo menos es un lavado de cara, es un lavado de buena imagen, que sacó Zapatero y tal, pero que no se ha puesto en marcha. ...y no se ha puesto en marcha, no hay partidas económicas... ...y como decía la compañera Yolanda... Eh, ...estás trabajando, te accidentas, vas a la mutua... Es que he pisado mal o tal de las pistolas neumáticas de impacto... ...que sobre todo las antiguas pesaban mucho... Y tal, y te duele el hombro. Y dices, no, accidente laboral, porque me ha, se me ha girado un poco, y te dice <ríe> y te dice la mutua, no, no, tú ahí tienes un desgaste y eso te viene de otra cosa. Y tal, y lo tienes que pelear con la mutua. Que, que te lo dicen así, que los que sí. compañeros que te dicen, eso es un deterioro deterioro por la edad y dices, pero por favor jubilame ya, bueno, bien, pero que puede ser de cualquier cosa, ¿no? Claro, pero pero claro. encima encima es que además incongruentemente lo achacan a eso, a un deterioro por la edad, pero es que imagínate si todavía me quedan 5, 6, 10 años para jubilarme, ¿cómo voy a estar? Es, que es increíble que, que con determinada edad ya te estén diciendo que eso es tuyo propio, que no es un accidente laboral. Y eso no sé. lo único que hace es forzar a la gente, pues al final tiene un problema, se le va agravando o tal, pues buscar una invalidez, que siempre vas a tener pérdida económica cuando lo que realmente has hecho es trabajar 30 o 40 años de tu vida, donde has trabajado 8 horas, 8 horas las pasas más o menos durmiendo y que es que en mi tiempo personal es donde me he hecho daño, cuando paso 8 horas trabajando... Y como dices tú también, los ritmos cada vez quieren más competitividad y quieren más producción y eso pues eh, o se reduce la edad o al final nos van a dejar allí y como decía Silvia, lo que yo creo es que pasa por una acción sindical. Las grandes empresas es verdad que lo tenemos un poquito mejor en la acción sindical porque los sindicatos y al final yo creo que tendremos que coincidir todos, los mayoritarios tendrán que cambiar su ritmo y dejar de ser como son, y pero las pequeñas empresas, que es difícil porque está montado ya así, pero bueno, eh, no sé, yo desde aquí pues les pido que hagan un poquito de reflexión, no todos somos trabajadores, todos... Eh, Vamos, está, vamos a trabajar, ¿no? Entonces, cuando eso, que hagan un poquito de reflexión. La pequeña empresa, el trabajador ahí, si no se consigue por una legislación y porque al final se aplique el real decreto y se ponga la aportación económica inspectores de trabajo para realizar los informes y tal... Las pequeñas empresas, los trabajadores van a seguir ahí hasta que acaben, como antiguamente, por lo que pasaba, que los trabajadores se jubilaban a los 70 y no llegaban, o te jubilabas ya al año porque pues, habías dejado tu vida ahí. Claro. Eh, Silvia, eh, volvemos contigo. En todo este embrollo buro burocrático, ¿quién sale perjudicado y quién beneficiado? Bueno, pues es una buena pregunta, la verdad. Eh, ¿Quién sale perjudicado? Bueno, pues entiendo que cuando deniegan eh, estas facilidades y mejoras en las condiciones laborales y en la jubilación, eh, no, solamente, no solamente está afectado el colectivo concreto, ¿no? que pueda acceder a los coeficientes reductores, o que podría acceder, sino al final es toda la clase trabajadora, porque eh, estamos nada más en un mercado de trabajo en el que, eh, la precariedad es, eh, se lleva por bandera, entonces eh, la, las, los trabajadores y las trabajadoras van a cambiar eh, muchísimo de trabajo, lo están haciendo sobre todo la juventud, entonces ya no estamos hablando de, ¿no? Del, del, digamos, del trabajador de fábrica que entra como comentaba el compañero con, eh, con escasa edad y se jubila a la misma empresa, o sea, esa realidad ya no, no existe, entonces... Eh, esto no afecta directamente, o sea, exclusivamente a, los, a las personas y a los trabajadores que van a acceder o que podrían acceder a estos coeficientes, sino a toda la clase obrera en general. Y beneficiados, bueno, pues es, es un poco más disperso una apariencia, pero si escalamos un poco, pues, pues no. Tenemos aún, aún unas formaciones políticas que, digamos, que sacan normativa populista, por así decirlo, ¿no? Eh, o con fines eh, electoralistas o bien para anotarse tantos y resulta que en este caso se saca un Real Decreto que no se tiene ningún tipo de intención de aplicar, que no se, que es posible que no se haya dotado de la partida presupuestaria necesaria, que no se haya dotado de herramientas necesarias. Y, eh, y entonces por un lado tenemos esas organizaciones políticas que saben de antemano que una determinada normativa eh, no se va a poder aplicar y se llevan digamos ese rédito político y por otro lado las empresas que evidentemente si no, lo están, si no están colaborando eh, evidentemente eh, beneficio encontrarán en este caso como bien decía el compañero este Real Decreto 2011 sí que establece incrementos en las cotizaciones que sobre todo, eh, digamos, soportarían, entre comillas, las empresas. La gran parte de ese incremento que establece este Real Decreto cae sobre, sobre la parte empresarial y un poquito en menor porcentaje sobre los trabajadores. Entonces, eh, estas empresas tendrían que estar colaborando para que sus trabajadores pudieran acceder a la jubilación anticipada y no lo están haciendo... Eh, y se están ahorrando todos estos años una, esos incrementos en la, eh, de las cotizaciones que, que no deberían estar ahorrando entonces evidentemente ahorro económico eh, tienen porque el funcionamiento de una empresa eh, tiene que tener claro mm, que está para que existe para sacar beneficios económicos entonces estas cosas las tienen eh, muy trabajadas no es una cuestión de que determinadas empresas tengan eh, algún tipo de animadversión frente a trabajadores de del o de hierro colado, ¿no? o de la petroquímica, bomberos, eh, no, no se trata de que haya una voluntad eh, concreta de las empresas, sino que el, el propio funcionamiento de la empresa en el, en el marco de un modelo de producción capitalista es exprimir beneficios a costa de los trabajadores, entonces en este caso eh, se están ahorrando unos incrementos a la, a la cotización eh, que, que deberían estar asumiendo. Bueno, pues ahora vamos a pasar a nuestra agenda roja y negra para ver qué tenemos los próximos días. La Confederación General del Trabajo en Castilla y León a través de la Secretaría de la Mujer convoca el cuarto certamen de poesía social Mujer, Voz y Lucha. Podéis presentar vuestros trabajos hasta el 9 de abril. Este jueves 30 de enero, en el Ateneo Libertario la IDEA de Madrid, se va a hacer una charla debate sobre la autogestión libertaria durante la Revolución Española en el periodo comprendido entre 1936 y 1939, a las 19.30 horas, en la calle Alenza 13. Documental El entusiasmo, donde se cuenta cómo se organizó la lucha antifranquista una vez muerto el dictador, lo podéis ver en Barcelona el 30 de enero y 9 de febrero, y en Madrid el 13 de febrero, y en Manacor el 24 de febrero. El 1 de febrero en Burgos se hace la presentación del libro El peso de las estrellas, vida del anarquista Octavio Alberola. A las 19 horas en la Biblioteca Anarquista La Maldita, en la calle de las Escuelas 8. Los días 7 y 8 de febrero en la Sociedad Coral Micalet, en Valencia, se desarrolla el seminario sobre historia, memoria y fuentes orales, organizado por la Fundación Salvador Seguir junto a otras organizaciones. CGT presenta la Guía sobre Inspección de Trabajo, herramienta muy útil para la mejora de las condiciones de trabajo. Se resuelven dudas del funcionamiento de la inspección del trabajo, como pueden ser materias denunciables, procedimientos, etc. Vale, también añadir que nos ha llegado una convocatoria urgente para el día 30 de enero, eh, una concentración en la Embajada de Estados Unidos el día eh, 30, sí, el 30 de enero a las 7 en Madrid. Bueno... en. En contra del acuerdo contra Palestina. Si alguna queréis añadir algo más al debate. Yo quería okay. añadir una cosa. Bueno, eh, primero aclarar que no se ha dicho que yo también pertenezco a CGT dentro de TMT. De como el de CGT. Claro, es que yo, yo, Yolanda MT, Yolanda MT, yo también pertenezco a CGT y quiero que, y quiero que se sepa. Y luego creo que, que a la hora de dar los datos de la jubilación parcial de la empresa. Lo he dicho del revés, la gente se estaba jubilando, no sé si lo he dicho correcto, pero por si acaso se están jubilando ahora con el 85-15 y anteriormente lo hacían con el 75-25. No sé a qué vaya, cuando vean el programa me digan los compañeros, bueno, ¿dónde está el 75-25? Que yo lo quiero y no es cierto con el 85-15 actualmente. Uh -huh. eh, ¿Sí? Yo sí que quería, porque si no luego me dirán porque el tema... <risa> que ha comentado del amianto, eh, los trabajadores ferroviarios que llevamos ya bastante tiempo antes los trenes iban, los, sobre todo los vagones y las locomotoras llevaban mucho amianto y lo desconocíamos y hemos tenido varios muertos que han ganado sentencia la, para la viuda y tal, pero no se nos ha reconocido que, que trabajábamos con una materia. Que, que es tóxica y que no tiene remedio como tal, y, y sin mascarilla y sin nada. En los grandes talleres que había de Renfe entraban los vagones, se, se quitaba todo, se cambiaban los cables y allí con un mono cayéndote el polvo que iban aislados con amianto. Y esas condiciones se, se sabía y nos hacían trabajar así, ¿eh? que lo empezamos a conocer y hemos paralizado mucho trabajo ese, pero cuando empezamos a darnos cuenta. Bueno, pues muchas gracias a vosotras las invitadas por venir y a vosotros también por aguantarnos durante cinco años. Recordad que nos volveremos a ver el 11 de febrero y ahora os dejamos con el programa Rojo y Negro en lucha de este mes. Un beso y hasta la próxima.